¿qué tal? Soy Xavi Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a hacer un repaso de Hungría en el festival de Eurovisión. Hungría que dejó de participar en 2019 y su año de debut es mi año de nacimiento, en el 93. ¡Vamos allá con Hungría! Bueno, el primer año, año de debut, no estuvieron clasificados para participar en el festival. Bueno, no sé si es la mejor posición de, de Hungría, creo que sí. Muy bonita esta canción. Muy buena. 96 no se clasificaron para la para participar en el festival y en el 97 Me no, gusta no, no. Fue el, fue el último año que participaron, hasta 2005 que vinieron fuertes, me encantó esta canción. La coreografía es buenísima, os sugiero que veáis la actuación entera si no la habéis visto, porque es muy potente. Una de mis canciones favoritas de, de toda la historia del festival. Cómo canta Maxi Ruisa Buenísima, qué letra Además es que me encanta el blues La actuación fue brutal Brutal Y en 2008 Me gustaba mucho Pero... Parece ser que, que no todo el mundo le gustó como a mí. Y una injusticia que no se clasifica, ser solo look. Me gustó mucho la canción, la puesta en escena. Mi ganadora de 2011. Creo que ahora ya estoy superando con los años que esto no ganó 2011. Te digo, es que fue mi favorita desde el minuto que salió elegida como, como canción para, para banderar a Hungría Era completamente húngaro la canción. sé en los dos idiomas. Y ya te digo, era mi, mi favorita para ganar. 2012 Una canción muy buena y con un mal puesto también Una temporada con Hungría, no sé qué pasaba con las posiciones porque traían buenas canciones Deliciosa Exquisita, me gustó tanto esta actuación la letra es muy bonita. Y el chico de la guitarra que es más guapo. <ríe> Super letra. Muy buena. Y acertada, la verdad. Coreografía potente, además con el mensaje claro. Y quintos. Bueno, esto fue una canción diferente. Mm, de mi gusto. Ahí, ahí, con sí, con Una buena letra, obviamente, con un mensaje muy necesario. Y más ahora mismo, tal y como nos encontramos en Europa. De mis favoritos en 2016. Y también, en posición 19 como mínimo era un top 10 muy buena, muy buena Oy. y esta canción de verdad me gustó muchísimo me gustó muchísimo La, la, la actuación fue muy pasional, me gustó mucho. Bueno, heavy metal de Eurovisión. Una canción muy recordada en 2018, por la locura que desató en el estadio. <ríe> Y Rochi Papai, el último año que participó un día, Rochi de nuevo, donde no se clasificó a pesar de ser octavo la otra vez. Pero la canción, a pesar de tener una letra buena, no era tan buena la canción en sí como, como la anterior. Bueno, ya está aquí el recorrido de Hungría en Eurovisión. A la espera de que volváis, porque también habéis traído propuestas muy interesantes. Nox en 2005, en 2007, más b otro nivel. Y así podría estar mucho más rato. Así que espero que volváis pronto a Hungría. Hasta aquí el vídeo, nos vemos en el próximo. Si os ha gustado no olvidéis de darle like y suscribiros al canal.